No, no, no, lo que tú quieras, empieza tú. Aquí en Balnewood. Hoy iremos hablando de las drogas, de las playas. La primera, bueno, puede ser también esa. Música para alegrar el alma. Y no, y tranquilizante. Esto es una peace party. Fiesta de paz. Pero la verdadera primera droga que hay en Balnebud <risa> es esta, Cocamar. ¿Cuántas rayas de Cocamar te has metido hoy, Dios de la marihuana? Me metí cuatro o cinco rayas. ¿Te se has ha bañado cuatro o cinco veces? Sí. Ah, ya se empie... Hay que tomarla con cuidado porque luego si no te entra ya la dependencia. Te va a enganchar. Te, te da power, te da luego, power. Luego hay la droga del chute sol, la segunda. Chute sol. Esto se puede hacer, grábame. Bailando al sol. Sunset times. del chute sol. Y luego. Y luego los porros Chanché. El porro hippie consiste en una droga que tú no compras, pero hay. Esta la, esta te, la, ¿Te la has comprado o te la han dado? Esa me la han dado. Ah, bien, entonces. Bueno, puede... no me la han dado y yo la cultivé porque soy la diosa de la marihuana. Ah, claro, claro. Uno de tus acólitos la cultivaría en algún sitio, ¿no? El cultivo, exacto. Soy también ministra de la marihuana y de la agricultura. Ah, vale. Se, llama, se dice así... Te, te estás metiendo mucha muchas responsabilidades. Sí, sí, sí. Es que creo mucho en el proyecto. Vale. Así que... Porro hippie. Tesor, pero, pero porro cargar. hippie lo voy a explicar yo, cada ver? Como dromedario, porque yo soy dromedario. Los camellos venden drogas los dromedarios la regalan. Voy a regalaros porros gratis para siempre. Los porros hippie. Un porro hippie consiste en... Es que vi un documental en los años 70 que decía que los hippies del año 70 consumían una marihuana con un 2% de THC. ¿Sabes cuánto tiene ahora, Diosa de la marihuana? Ahora no. Ahora tiene 20, 20, 20... 20. De, de por ciento de THC. 10 veces más. Diez veces más que un porro de un hippie de los 70. Un porro de ahora son 10 porros de un hippie de los 70. ¡Diez! ¿Tú te has fumado hoy cuántos porros, diosa de la marihuana? Hoy me fumé, no sabría decirlo, creo, dos, tres. Dos, tres. Ese va a ser el cuarto. El Bien, pues vas a entrar en, esos son, pues cuando te fumes este, habrás fumado 40 porros de un hippie de los 70. <risa> <risa> si consigues vocalizar, eres realmente una diosa. <risa> Los porros hippie y de aquí es todo. Sí, no, lo, te pido los porros hippie, un porro, no, vale, un porro no, normal, no, un porro no, normal. No, mira, mira, mírate, mira, mira, mira ya, perros, está perro, no. ya está el perro molestando, ya están los perros molestando, ya está, ya están los perros molestando. Eh, un porro hippie. Eh, ah, no, grábalo tú. Un porro hippie es un porro. De ahora le das tres caladas y es un porro hippie diez veces menos tres por treinta. Tres caladas es un porro hippie, Y tres caladas yo lo vengo fumando los últimos 15 años totalmente gratis. Los porros hippies son gratis. ¿Son a gratis? que me vas a invitar a un porro hippie, diosa de la marihuana. Claro. ¿Sí? Claramente. <risa> vale. que, que no, yo no es que lo regalo ni lo invito. Son mi iniciación a la amistad conmigo. Claro. A la, sí, sí claro. A la, a la adoración. A la adoración.